¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo la guía definitiva de cómo farmear dinero en Leyendas Arceus y ojo, no solo del postgame también hablaremos de la fase inicial del juego, que también hay, pues, métodos muy efectivos donde sacar dinero. Y luego, pues, ya hablaremos del postgame, que hay métodos que ya están rotísimos, ¿vale? ¿Queréis saber cuáles? Pues venga, vamos al lío. Vale, chavales, pues vamos con el primero de los tres métodos. Vamos a ir de menos a más, de principio a final de juego, al postgame. Que también iremos, pues, de menos eficaz a más eficaz, obviamente, ¿vale? vale el primero empieza con un objeto que muchos conoceréis y que habréis visto muchas veces, que son los polvos estelares. Este objeto se vende por unos mil pokeyenes. sé que es una mierda, no hace falta que me lo digáis. Eh, pero eh, este objeto se puede combinar. ¿Con qué? Me diréis. Pues con eh, los objetos que se consiguen en las es es distorsiones espaciotemporales, con las partes verdes, rojas y azules. ¿Cómo se hace esto? Pues mirad... Eh, si hablas con nuestro amigo aquí, el Ferran Torres, el tío de la, de la madera, este te vende recetas para fabricar distintos objetos. Y una de las recetas, que es un poco cara que todo hay que decirlo, vale, 10.000 Poké te sirve para construir trozos de estrella. Este objeto se vende por 5.000 Poké que ya es bastante más que unas, un solo polvo estelar, que pues 5 veces más realmente. Este método no es muy bueno, vale, el objetivo es simplemente este, construir trozos de estrella... Pero ya os digo, no es el mejor método del mundo, principalmente porque las partes rojas, azules y verdes se consiguen en distorsiones temporales que salen cada cientos de años, y aunque se pueden forzar, bla, bla, bueno, sí, tardan bastante en farmearse, y tampoco te creas que te da para mucho. A lo mejor una distorsión te da para conseguir dos o tres trozos de estrella como mucho. Ya estoy tirando la casa por la ventana, porque porque sí, porque no llegáis a mucho, entonces... ¿Es un método bueno? Es que lo he visto en varias guías y yo creo que no es un método eh, muy, muy eficaz. Pero sí que es cierto que lo podéis conseguir desde el minuto 1 de juego, donde ya salen distorsiones espaciotemporales y donde ya puedes conseguir los polvos estelares. Así que, bueno, no está mal. De las del principio de juego, de lo que es el primer mapa, es de lo mejorcito. vale Vamos ahora con el segundo método. Este es mucho más eficaz que el anterior. De hecho, este es casi mi favorito. Y consiste en farmear caramelos experiencia como estos... Y semillas dominio, supongo que con esto ya sabréis más o menos cómo se hace Pero os voy a explicar el mejor método, digamos, el, el optimizado para ello Estos objetos los dropean los Pokémon alfas al ser capturados o derrotados, ¿vale? Derrotados pues es mucho más rápido que capturados porque estos Pokémon cuesta un huevo capturarlos Pero eh, hay Pokémon alfa que son mucho más fáciles de derrotar que otros y que dan muy buenas recompensas Ahora lo veréis el caramelo experiencia M se vende por 1500 pokeyenes, que no es mucho, ¿vale? Es un poquito más que un polvo estelar, pero bueno, se puede farmear más fácil. El caramelo experiencia L se vende por 4500 pokeyenes, y esto es una barbaridad. Y si lo juntas con la semilla dominio, que se vende por 3000 pokeyenes, estamos hablando de que si te da uno de cada, por cada Pokémon alfa que mates, vas a conseguir unos 7500 pokeyenes. Fácil, muy fácil, ¿vale? Que es no como una pepita, que se vende por 10.000, pero casi, ¿vale? Bastante cerca Entonces, ¿cómo se farmea esto? Pues muy sencillo, os voy a decir lo que para mí son las mejores zonas para farmear En la primera zona, chicos, acabo de entrar en la pradera obsidiana Hay muchos Pokémon alfa, como ya sabéis Pero el que a mí más me gusta usar para farmear es el Lopunny alfa Que se encuentra en esta esquina de aquí ¿Por qué? Porque llegar a él es muy fácil, es muy rápido Y básicamente solo tienes que ir hasta aquí e irte a por el Lopuni. Otro que me gusta mucho es el Rápidas, que está bastante cerca. Ya sabéis que está por esta zona de aquí, en el Prado de Herradura. Eh, es el típico, que, el primero que te encuentras cuando empiezas a jugar prácticamente. Entonces, tanto el Rápidas como el Lopuni me parecen muy buenos puntos de farmeo porque son Pokémon que no tardan mucho en morir. ¿A poco que tengas un Pokémon tipo agua para el Lopuni, Que hay bastantes. vivarel está el Saida, que está el buisel ¿Tienes muchos Pokémon para en, en este mapa para conseguirlos? O que puedas pegarte con un Lopuni, que ya te digo, el Lopuni eh, se mata medianamente fácil, ¿vale? Con eso ya vas a poder eh, farmear bastantes caramelos M y semillas dominio, ¿vale? Os voy a enseñar cómo venzo al, por ejemplo, al Rápidas, que es el más fácil que tengo aquí cerca, ¿vale? Perfecto, a ver qué me da. Vale, mira, caramelo experiencia M, dirás, eh, no es mucho, en efecto, un caramelo experiencia M es solo 1.500. Pero solo 1.500, cada vez que vengas aquí, lo derrotes y te vuelvas... No está nada mal, ¿vale? Pero bueno, también te dropea a veces Semillas Dominio, que esto es importante. Ahí está, Lopuni derrotado. Y la Experiencia M y Polvo Esfuerzo. Vale, como veis, eh, estos Pokémon de, de la zona primera, eh, es difícil que te dropeen tanto las Semillas Dominio como eh, otros objetos que son más, pues, suculentos, digamos, ¿vale? Entonces, ¿cuál sería el método optimizado de este? Haber llegado, por lo menos, a la segunda zona. Y ahora os voy a explicar por qué, porque ahí hay un Pokémon que creo que es el mejor de todos, ¿vale? Con diferencia Ya estamos aquí en el Pantanal Carmesí Y el Pokémon que vamos a farmear, chicos Es Roserade Roserade se encuentra al lado de la arena Del escenario, se encuentra exactamente aquí He puesto un sello un poco a ojo, la verdad eh, Y es un Pokémon que es súper fácil De matar, que está a nivel 50 Un nivel, digamos, asequible Y que si estás en esta zona Lo vas a poder matar casi seguro Con cierta facilidad, ¿vale? Eh, es un Pokémon, ya os digo, muy muy sencillo de matar Os voy a enseñar dónde está exactamente es, nada más sales aquí a la izquierda lo encuentras O sea, es que es súper sencillo Y si te acercas con un Pokémon que le pueda matar, obviamente Lo terminas rápido, te puedes volver Fijaos que es que está al lado de una zona accesible Y además muere muy fácil este Pokémon, ¿vale? Fijaos, yo le tiro una erupción de ira estilo fuerte Por asegurarme matarlo Pero bueno, yo creo que lo mato 100% Así que debería volar, si no me equivoco Y vamos a ver qué es lo que nos dropea Yo creo que mínimo un caramelo Ahí está, semilla dominio. Vale, semilla dominio son 3.000 dólares que no está nada mal, ¿vale? Pero además te puede dropear el Caramelo Experiencia L, que son 4.500, que ya es que es una locura. Lo he hecho antes también un par de veces, que ha sido el Caramelo Experiencia L. Una barbaridad. Digamos que con este Pokémon vas a un ritmo de unos 4.000 cada vez que vas y vienes, que no tardas nada, porque eh, a poco que vayas. Eh, a, a Villa Jubileo Que ojo, una vez vienes aquí Y te vas a Villa Jubileo Ya se te curan los Pokémon Lo digo por si, por si te ha pegado algún, algún golpe Tú te vas a Villa Jubileo Se te curan automáticamente Vuelves y ese Roserite respawnea Entonces, haciendo esto Vas a conseguir farmear eh, bastante dinero En muy poquito tiempo Muy, muy poquito tiempo Fijaos, bueno, una, una esta de Carnivine Pues me da exactamente igual Además, os recomiendo que utilicéis El botón X para viajar a la arena del escenario, creo que tardaréis mucho menos, básicamente es entrar en la zona, darle al menos, darle a la X y darle abajo a la arena del escenario, pim pam pum, muy rápido, te giras, coges a tu Stanler, vas volando, literalmente volando, o sea es, bueno, literal, bueno, literalmente no, vale, literalmente no, aquí nos ponemos exquisitos, y ya te estás enfrentando otra vez a él, Pudiendo farmear otros 4.000 u otros 3.000 o lo que te caiga, ¿vale? No, esperemos que siempre caiga algo. Yo creo que siempre cae algo. Mira, ahora te cae adelante. Fíjate que listo. Uf, pega, ¿eh? La verdad es que pega. Pero bueno, una erupción de ira. Lo re... ¡No! ¡No lo falles! ¡No lo falles! Ahí está. He explicado. Golpe crítico por si querías más, hermano. Ahora que me dropeas. Ojo, caramelo. Caramelo L. Ahora sí. 4.500 de una, hermanos, de una. Y otra vez. Corres. Te vas. Le das a la X. Te vas a la base del pantalón. Súper rápido. En cuanto te acostumbras a usar la X, esto es pim pam pum. ¿eh? Además, si no tienes avances, como me acaba de pasar a mí porque creo que el Arcanen no está completado, pero bueno... Si no tienes avances, tardas menos, ¿vale? Porque si tienes avances, fíjate el en que sí, que ya lo he completado, que me da igual, que me da igual. Y ya estaría, chavales, en un ratito que he estado farmeando antes y ahora, o sea, ya no sé, más o menos habrán sido como 8 roserids, como mucho, para que os hagáis una idea del tiempo. He conseguido como 7 semillas dominio y 8 caramelos L, ¿vale? Que esto, pues lo vais a ver, que ojo, si queréis usar los caramelos o las semillas dominio... Pues eso que os lleváis, farmeáis también experiencia. Pero fijaos, con 8 de estos ya son 36.000, que es una barbaridad. Pero con estos 7 también otros 21.000. Acabamos de conseguir 57.000 en 15 minutos. 20 minutos a lo sumo si se te da mal, yo qué sé, que no sepa, no pillas el truco de la X, de no sé qué. Este método es una barbaridad y no necesitas estar en un nivel muy alto para farmear tantísimo, tantísimo dinero. Y ahora sí, vamos con el método definitivo, que es el de las bandidas, forajidas, hermanas... ¿Me entendéis? <risa> vamos ahora, chicos, con el método de las bandidas, las hermanas, forajidas, como queráis llamarlas. Y es que es un método que en el postgame te va a dar una barbaridad de dinero. Cada vez que derrotes a una de estas hermanas forajidas, te van a dar entre 4 y 5 pepitas cada una. Esto es una barbaridad porque eso son 40.000 o 50.000 por cada vez que vas a un territorio y las buscas ¿vale? o sea es que es acojonante ¿dónde las podéis encontrar? en cualquiera de los territorios entonces bueno yo os voy a dejar por pantalla los mapas y las localizaciones de dónde están cada una en cada mapa, primero pues el pantanal carmesí eh, la pradera obsidiana, la ladera corona, entonces, os voy a poner dónde están en cada una y os voy a recomendar cuál es el sitio donde podéis ir más fácil y más sencillo, que es obviamente la pradera obsidiana. También en los demás se puede hacer sencillo, pero bueno, yo qué sé, es el sitio, es el primer sitio al que ir. ¿Por qué te vas a ir más lejos, hermano? Pues no tendría ningún sentido. Entonces, como esto ya es en el postgame, ya doy por hecho que tienes al pajarraco número uno. Y eh, como veis, hay tres zonas principales donde aparecen. Voy a indicar que no siempre aparecen en un punto concreto normalmente aparecen eh, en un área, ¿vale? tiene una especie de radio en torno a estos puntos, que de hecho, si queréis, pues bueno, hago zoom para que lo veáis mejor. Y bueno, pues está esta zona de aquí, que tengo, de hecho, una baliza porque fui la otra vez. Esta zona de aquí, que digo, es un pelín grande, ¿eh? parece que no, pero a veces me han aparecido en sitios un poquito más alejados que otros. Y nada, el truco es venirte aquí, a la base de la loma, y tienes todos los puntos bastante cerca, entonces vas a tardar bastante poco en comprobar dónde se encuentran todas y cada una. Pero ojo, que si te gusta más otro mapa y quieres ver, mmm, yo qué sé, las de la costa Cobalto, pues te vas a la costa Cobalto. yo ¿Qué quieres que te diga, chico? Tampoco me voy a poner exquisito. Así que nada, voy a buscar alguna de estas, a ver si la encuentro. Se me olvidaba comentar que es mucho más probable que aparezcan por la noche, ¿vale? Son forajidas, son bandidas, o sea... Lo más probable es que estén haciendo sus fechorías por la noche Parece ser que eso aumenta la probabilidad de que aparezcan, ¿vale? Así que voy a ver si es cierto Pero si está lloviendo estarán en su casa, hermano Es que no tengo suerte A ver, eh, primera zona, chicos Esta de aquí eh, Normalmente estaba como en esas rocas Pero no veo a nadie, ¿vale? Estoy en esta de aquí, ¿vale? Para que no os perdáis Ahí está Ahí está, ¿no habrá algún pringao por aquí al que robar? Sí, my lady, sí, my lady Vale, para que veáis dónde, dónde más o menos está Ahí está Tú en cuanto caigas por aquí ya, ya te pilla Y ahora con la señorita Zarza nos vamos a enfrentar Que esta, si no me equivoco, tenía una bomba Snow, ¿vale? La hermana mayor tiene un Raidon y un Gengar Y la hermana pequeña tiene... no me acuerdo ¿Qué tiene la hermana pequeña? 4 5, 4 5, dime que son 5, dime que son 5, dime que son 5 A ver ¡Cuatro! Uy. A veces dan cinco, eh, insisto No sé si depende del mapa en el que estés No sé si depende de, de la hermana que sea Creo que no, o sea, de, de la hermana seguro que no Porque a mí me suena que me han dado cinco diferentes hermanas Pero bueno, que... Esto es el método, bastante fácil Cuatro pepitas, ya sabéis... 40.000 pokeyenes, madre. Y nada más, compañeros. Espero que os haya servido esta increíble guía. Espero que spameéis ahí a muerte a ese Roserade, que lo farméis mucho, que farméis mucho también a otros dominantes que, que os gusten y, y que consigáis pepitas, por supuesto, si estás en el postgame. Y nada más, dejad un super like de compito, un apretad de ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.